Pues este proyecto surgió bueno, en el 2019, aquí en esta escuela que estamos, delante se trasladó a 200 metros de ahí para hacerse una escuela nueva. Entonces este edificio tan bonito y tan grande que lo hizo Julián Gallar hace 100 años, pues pensamos enseguida como ayuntamiento que había que seguir dándole continuidad de uso. Entonces, ¿qué, qué, le podía, ¿qué podíamos hacer una cosa tan grande? Pues lo planteamos a nivel de Valle. Y nos propusimos hacer un proyecto participativo, pero sobre todo para intentar ver qué usos compartidos se podían hacer, que, se, que fuese un espacio intergener, intergeneracional. Nos importaba mucho que los niños y niñas del, del Valle dijeran también para qué lo querían, puesto que había sido escuela durante 100 años y luego también con perspectiva de género. Lo primero que hicimos, eh, se hizo un mapeo para ver un poco qué necesidad o, o qué percibía nuestra población de valle que. ...que hacía falta para poner aquí en este edificio... ...entonces para eso lo que se hizo fue... Eh, ...hablar con diferentes agentes sociales del valle... ...de allí salieron una serie de, de ideas o de conclusiones... ...y con eso lo que se hizo fue elaborar un cartel... ...para difundir y además de un vídeo... ...y luego en todos los siete ayuntamientos... ...se puso un bozón de sugerencias... ...donde allí la gente podía escribir lo que... ...lo que ella pensaba o lo que ella creía... ...qué propuestas tenía". Y luego además de eso lo que se hizo fue preparar una serie de talleres con diferentes personas. Algo novedoso que se puso fue, se, se pensó, fue trabajar con los niños de la escuela, ya que ellos conocían esta escuela y la vivían pues bueno, como muy cercana. Además ha sido muy bonito porque en la escuela los críos hicieron dibujos, o sea, y todo sobre todo lo que salió de la propuesta de, los, de la escuela era impresionante cómo habían pensado en todo. El tema, aquí los mayores, ¿por qué? Porque no hay escaleras, porque pueden salir pronto, fácil a la carretera y al frontón, pueden, detrás de la escuela hay un jardín, pueden salir al jardín. Entonces, podíamos hacer cosas con ellos, de sentarnos, de hablar, de que nos contasen cosas de antes, entonces ellos lo tenían en, en, en su cabeza. Entonces fueron, pues, fue muy fácil entonces de allí salieron pues, las conclusiones, 179 ideas. Y al final las ideas que más asociamos y decidimos hacer se han quedado en una parte, en la parte de abajo que va a ser un espacio para mayores, ¿Mm? luego en la parte de arriba está la gente, va a estar la gente joven y los, y los niños y niñas adolescentes y luego en la otra parte hemos decidido hacer el traslado de la biblioteca y la sala de estudio y la parte de arriba la escuela de música. Entonces decimos, bueno, pues hay que lanzarse poco a poco, pero pero lo conseguiremos. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.